Charlie Jones es un trotamundos. Puede ser visto de manera habitual por las calles de París, Londres y Roma. Pero no importa cuánto viaje, para Charlie el mejor sitio sigue siendo su hogar. El hogar es donde la mayoría de las cosas buenas se inician de verdad. Y me apuesto a que su dentista ya le dijo que una buena higiene dental empieza en casa. No se equivoque, tener buenas costumbres de higiene dental en casa es tan importante como visitar regularmente a su dentista. Dos reglas de oro de la higiene en casa son... Lavarse los dientes después de comer, incluso después de picotear. Cuidar su dieta reduciendo el consumo de alimentos dulces. Estas costumbres, además de las visitas regulares a su dentista, le mantendrá más sano y feliz, ya sea escalando la Torre Eiffel, escuchando el carillón de Big Ben o simplemente descansando en el mejor lugar de todos, el hogar. Este mensaje de servicio público está patrocinado por la Asociación Dental Americana y su Asociación Dental.